El tiempo es sabio, nos ayuda, nos ayuda a descubrir a las personas falsas, las mentiras y esas verdades que, aunque duelen, necesitamos de ellas para seguir adelante. Hola amigos, bienvenidos a BitLifers. Les saluda Ricardo Niño, y me complace tenerlos nuevamente por acá en nuestro canal. Esto apenas comienza, pero les quiero preguntar, o pedir mejor dicho, que se queden hasta el final de este video, ya que me interesa que entiendan el mensaje por completo. Relacionarnos con las demás personas es algo que hacemos por naturaleza. Somos sociales y podemos establecer vínculos con sentimientos como el amor o amistad para no sentirnos solos y reforzar nuestra confianza. Pero, no creas que todo es color de rosas. Muchas veces nos topamos con personas falsas que se relacionan contigo solo por interés. Duele un poco admitirlo, pero es muy común encontrarse con alguien así. Incluso puedes tener a uno cerca de ti mismo. Es por eso que para que no te hagan daño. Debes aprender a identificarlos mediante su manera de actuar. Hay amistades que te enriquecen y otras que no. Debes elegir muy bien a la persona con la que quieras compartir tu vida. Para que no te pase ninguna decepción. Sí. Sabemos que es imposible saber si una persona al final te terminará engañando o usando para su conveniencia. Pero hay signos que pueden indicarte que está comenzando a hacerlo. Se habla demasiado de personas hipócritas y tóxicas, pero... ¿Cómo sabes tú lo que es al principio de una relación? Una persona que es falsa generalmente está relacionada con un pasado inseguro. Y seguramente es tímida ante la sociedad o le cuesta expresar sus sentimientos. Son aquellas personas que les da miedo mostrar su propia cara y deciden ponerse una máscara para que no les generen daños. Cuando una persona te está mintiendo, tienden a querer establecer vínculos cercanos muy rápido contigo. Que quiera ir a todas partes contigo sin tu consentimiento es una señal de alarma. No dejes que conozca todo de ti. Recuerda que tu intimidad es solo tuya y que no debe compartirse con el primero que se atraviese en la calle. Para que una persona gane toda tu confianza debe pasar tiempo. Y si ella no espera, puedes descartarla como una buena amistad. Tal vez ya conoces a alguien que habla con mentiras. Y es sin duda una mala compañía para ti. Muchos solo te engañan para obtener lo que desean, mientras que otros se crean historias que se creen ellos mismos. De igual manera, quien te enfrentes a un mentiroso te ayudará a sobrellevar su conducta. No pienses que vas a cambiar su actitud con tus buenas acciones. No te pases la vida tratando de hacer que no te mientan más lo único que puedes hacer es no tomar la misma conducta estarás haciéndote bien a ti y a las personas que te rodean cuando alguien no tiene la misma actitud cuando está contigo que cuando está con los demás puede ser una señal de que está fingiendo una personalidad que no conocías puedes comenzar observando sus movimientos o actitudes y detectar el momento cuando empiece a decir mentiras. La naturalidad es sinónimo de verdad. Y cuando una persona actúa naturalmente y no se pone nerviosa ante cualquier pregunta, puedes asegurarte que te está diciendo toda la verdad. Las personas sinceras no te ocultan información. Son estas las que cuando te tienen confianza, te cuentan hasta cómo se llama su perro. El contacto visual es muy importante cuando una persona está hablando contigo. Hay gente tímida que de igual manera no quieren tener contacto visual contigo mientras tienen una conversación, pero ten cuidado. También puede que te esté mintiendo y si se pone nervioso o nerviosa cuando lo hace. Si ya es común que personas cercanas a ti tengan esta actitud, incluso si llevan mucho tiempo conociéndose, es una señal de que está tratando de engañarte. La incomodidad es un factor para que mientan. Si ves que tu amigo se empieza a sentir incómodo por preguntas que les hagas si y quiera cambiar el tema para que no sigas con la conversación, te está dando una señal de que, si siguen hablando, probablemente te va a mentir para protegerse. Las mentiras en ningún caso van a ser buenas. Los engaños crean la desconfianza y así las amistades que no valen la pena tener. El tiempo puede ayudarte a descubrir a este tipo de personas y te ayudará a alejarlas de tu vida. Las decepciones duelen, pero es mejor sentirlas para aprender a futuro de las lecciones que nos dejan. Si ya vivís una experiencia como esta, debes tener cuidado. Ahora de dar toda tu confianza a la primera. No te estamos diciendo que te conviertas en alguien odioso. Es solo que tienes que elegir muy bien a quienes quieres contarles eh, tus secretos. No vaya a ser que resulta que sea alguien que quiere el mal para ti y te traicione. Pero cuando sus excusas no tienen sentido, puede que tengas un problema que resolver en tus manos. Las personas falsas pueden manipularte para conseguir lo que quieren. No dejes que te obliguen a hacer algo que no quieres tú sabes en dónde te encuentras y qué es lo que necesitas para ser una persona plena dejar que entren los engaños es un error porque pueden traer consecuencias en un futuro no seas igual que ellos al igual que tú hay muchas personas que desean a alguien sincero en acciones y palabras en su vida y qué mejor que empezar tú por hacer el cambio. Verás que ser un buen amigo te abrirá muchas puertas y te brindará muchas oportunidades en el ámbito laboral y amistoso. No todas las personas son iguales. Es por eso que no debes generalizar. Aún existe gente buena por la que vale la pena luchar para que se mantengan en nuestra vida. No te cierres en una habitación lejos de la gente, solo porque sufriste una vez. Aprende de lo ocurrido. Es un buen medicamento. Tampoco te sientas mal por ellos. Recuerda que si empezaron a ser de esta manera, es poco probable que se controlen algún día y cambien para un bien. Ellos mismos fueron los que buscaron cómo ser. Y no puedes hacer nada en contra de eso. ¿Y qué es así? Yo digo siempre que la prioridad, pase lo que pase, siempre tendrás y deberás que ser tú. Si tú no te priorizas, si tú no te quieres, si tú no te amas, Déjame decirte, amigo o amiga mía, que sinceramente estás pasando por algo que no mereces. Pero bueno, en fin. Te doy las gracias por haber llegado hasta el final de este video. Te quiero pedir que, por favor, abajo en los comentarios me dejes tu conclusión de esta reflexión. También me gustaría saber que llegases aquí hasta el final. Y para saberlo, quiero que me dejes un emoji y una mariposa abajo en los comentarios. Adicionalmente a ello, me gustaría pedirte que por favor me regales un buen like, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que subamos algún video a nuestro canal. Yo soy Ricardo Niño, y yo por ahora me despido, pero estoy seguro que nos vamos a ver en una futura ocasión. Hasta la próxima, querido o querida amiga. Y que Dios te bendiga, ya sabes, priorízate ante todo. El tiempo es sabio, Él nos ayuda, pero tampoco abusemos de Él.